Se disparó El en que me dio el vecino De las nieves del sur Cayetano con mucho sigilo Flow palestino No me mires que yo no te miro Soltaron el lion de tono explosivo Lo que traigo es fuego contenido Tira pa' ver, que es lo que Tu flow lo compraste ni ve. Lo mío es la crema my friend El sucio representa la street Te atacaron la puerta de tu casa La cita pa' ellos merita. Que en tu barrio tu nombre no exista Porque eres artista revista por no hacer caso Conocí el mundo obsoleto, donde todas las madres lloran Unos se hizo en el concreto pesanos caletos, porque algo cargos que ni cometieron Mitad de mis locos están presos y los otros en el cementerio Quisiera contarles, pero los códigos son el silencio Nunca permitas que te hagan desprecio La me regaña por necio Mi carrera se encuentra en ascenso, buscando los pesos eh. Buscando los pesos voy, buscando los pesos Buscando la firma a tenerle casa al gordo, tener pechichona a mi madre y que el flaco se convierta en gordo Abran paso no sean estorbo, y al vivo no vive del bobo, El grupito te crees la verga y eres cagalera solo, solo, quiero que la gente ya sepa, que tu movie no es de verdad que tu manager es feca, que no eres exclusivo una verga, si eres loco bájate la acera la calle no es pa cualquiera, buscate un perro que te acompañe y deja de decir tanta shit bro cállate Odio, cabrón. Suena cabrón Suenan los Bones Ni Gucci, ni Liputón Bloqueando como más celebrón Suena el Star Como Willy Colón La movie en On Tú no sabes nada, tú eres un bocón Suena los Bones Ni Gucci, ni Liputón, Bloqueando como a celebrón Suenan el Star Como Willy Colón La movie en On Tú no sabes nada, tú eres un bocón Tú eres un bocón Ey Shit, silent please Ey Saludos para la gente firme la gente que es de verdad Ojo, no el que dice que es de verdad, es de verdad, porque lo que hay es pura mentira detrás de sus canciones. Quisiera que todo el mundo sepa lo que en verdad son, para que dejen de estar apoyando los fecas, para que dejen de estar apoyando todo eso que no va. ¡Ey, es el Dima Hobie.